Hola amigos, un abrazo de luz y amor a todos. Hace tiempo ya entendimos que no debíamos de poner nuestra atención en lo que está ocurriendo. En este Gregor que la élite satánica quiere para nosotros, para el mundo. Porque entonces estamos poniendo nuestra energía, nuestro tiempo y estamos alimentando lo que están haciendo, su egregor, su agenda, con energía endoplasmática que creamos por nuestras emociones de sufrimiento, miedo, etcétera, y que debíamos de no hacerlo y mirar hacia lo que sí pensamos que debemos hacer y crear nuestro mundo, nuestro universo, en nuestro día a día, paralelamente a lo que está ocurriendo, sin llegar a cruzarse con ello. De esa manera no estaríamos alimentando y sí estaríamos desarrollando nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir nuestro mundo. Creando alternativas según nos van cortando las opciones. Hay gente que sigue muy metida en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, me acabo de enterar que mi madre se ha vacunado. Que no me lo había dicho. Y que se ha vacunado por segunda vez. Que una hermana mía se ha vacunado con la vacuna única. No sé las marcas de ninguna de ellas. Y que mi hermano pequeño también se ha vacunado. Tengo otra hermana que tiene miedo de no vacunarse por si la cierran el negocio. Algunos no paran de ver la televisión y alimentar el egregor con su energía, sus pensamientos, de esta gentuza que nos gobierna, que nosotros hemos puesto ahí para que nos gobierne. Porque no ha sido de otra manera. No ha sido de otra manera. una forma para empezar a distanciarnos de lo que está ocurriendo y quitarle energía, el miedo que nos causa todo esto que está ocurriendo, es recordar qué somos, qué propósito tenemos aquí y dónde regresamos cuando morimos. Y para eso nada mejor que dejarnos guiar por unos minutos. ...cogernos de la mano... ...e imaginar lo siguiente... ...estamos muy metidos en la foto... ...de nuestro día a día... ...dentro del mundo... ...y perdemos un poco la perspectiva... ...general... ...que pone las cosas en su sitio... ...una visión un poco más holística... ...panorámica... ...es como si saliéramos... ...de nuestro cuerpo de nuestra ciudad nuestra región incluso del planeta es como si nos fuéramos a la luna y nos sentáramos allí un rato a contemplar la tierra debemos intentar conectar con esta memoria universal para adquirir esta perspectiva que trae orden todo esto que está ocurriendo ocurre cuando las personas pierden esta perspectiva. Esa visión que crea sosiego y paz interior y entendimiento, un entendimiento profundo, más allá incluso de lo personal. Así que vamos a sentarnos aquí, en este banco del parque de la luna y veamos lo que pasa. Podemos voltear la vista atrás y ver otros planetas y ver el universo y ver que hay seres infinitos que viven millones de años y que esas personas a veces vienen a la Tierra y se encarnan para experimentar a través del 3D la encarnación física y lo sólido, las sensaciones, los sentimientos, las limitaciones, lo separado, el miedo, la angustia, la sensación sólida y absoluta de las texturas sólidas y ambos espectros del abanico, tanto el amor y la alegría como el miedo y el sufrimiento. Recordemos que esto es transitorio, que no es determinante ni absoluto. Claro, parece que lo es, porque para entrar en el 3D nos borran la memoria. Parece que el juego es así. Pero no perdamos de vista Qué somos en verdad. Entonces este juego, macabro a ratos y en apariencia, se vuelve muy relativo. Pierde fuerza, seriedad y ya no crea sufrimiento. Crea molestia suficiente para tener la energía para cambiar las cosas y hacer algo al respecto. Pero ya no morirme por ello, sino seguir experienciando las limitaciones. ¿Es un ejemplo? Sigue siendo complicado y es difícil, pero no es que no haya salida. No vamos de cabeza al matadero, no es así. No estamos en un campo de batalla con dos bandos enfrentados entre sí. que dicen al ataque? Y sí o sí tenéis que ir. Es parecido lo que está ocurriendo. Pero vemos que podemos elegir. Porque hay una ley universal que se ve muy clara desde aquí. Cuando volteamos la mirada hacia atrás y vemos a otros seres humanos de otros planetas, encarnados o no encarnados, de otras dimensiones, más fluidos, menos densos, con energía menos anidada, con menos limitaciones, más integrados, más conscientes, Importante con un nivel superior de libertad, de amor que la nuestra, que realmente nos maneja mucho la inconsciencia colectiva, la ignorancia, la superstición, la creencia. La creencia en el sentido de creo porque no sé y dudo, porque si supiera, no dudaría y ciertamente no creería porque sabría. De esta manera empleo la creencia. Esta ley universal es el libre albedrío. La voluntad es intocable y lo vemos en este mundo, aun con lo feroz que parece. Porque es como que quien a hierro mata a hierro muere. Y por eso bordean la obligación, pero no van directo a obligarte, porque saben esto, lo saben. Saben que son leyes universales que no pueden violar. Por lo tanto, debemos conectar con la fuente que somos dentro, y sentir y recordar que somos eternos, pero que se nos ha borrado la memoria, y que el problema es lo que ellos pretenden a través de la mentira y el engaño, cuando dicen obligatorio, compulsatorio, mandatorio. No, lo parece, y mucha gente no piensa. Y lo acepta como obligación. Así que esta gente va y se vacuna. Posiblemente muera. Y una vez que mueren, bueno, vuelta a empezar. Se desencarnan, van hacia la luz blanca y vuelven a persuadirlos, otra vez, de que regresen a la Tierra. A esta Tierra o a o a cualquier otro holograma que tengan en cualquier otro lugar preparado. Entonces felizmente dices de acuerdo, firmas el contrato, no lees la letra pequeña y vuelves a reencarnarte. Sí, la energía eterna que somos vuelve a reencarnarse a través del engaño y la mentira. Así que otra vez estás aquí en el mundo 3D, empezando de cero, sin memoria alimentando y soportando este modelo de sociedad y esto es lo que pasa y esto es lo que pasa una y otra vez y volvemos a mantener su sistema su autoridad su jerarquía este engaño a través de nuestros miedos y la ignorancia ellos saben que la muerte es mentira Saben que somos eternos y saben que trayéndote un 3D y borrándote la memoria tienen la oportunidad de engañarnos y por lo tanto crear un mundo paralelo, ficticio, falso al universo natural. Y mantener una jerarquía, una autoridad en la que ellos, dentro de ese mundo ficticio, tienen sus privilegios. Porque en ese mundo ficticio de ellos, la riqueza se basa en la escasez, no en la abundancia. Y es que no podría ser de otra manera, porque en el universo real solo existe la abundancia. La energía la cogemos del éter. Viajar a otras galaxias lo hacemos a través de portales interdimensionales. Una vez que estamos empoderados de nuestra inconsciencia y unimos la mente y el corazón, una vez que traemos la consciencia del corazón y caminamos sobre ella en nuestro día a día, decidimos viajar abriendo un portal interdimensional y marcharnos a otra galaxia, a otro planeta de humanos si quieres. Y lo haces. Por eso viajar en naves es falso y la tecnología de la Tierra es falsa. Y eso es porque estamos limitados en un sistema de escasez en la que yo tengo que pasar por el tubo que nos dicen que tenemos que pasar para tenerlos, conseguirlos y que es trabajar todos los días dándole lo mejor de nosotros, nuestra creatividad, nuestra energía, nuestra atención. Por eso la meditación, que es un juego, un truco, para volver a reconectar con la fuente que somos. No con un Dios de ahí fuera, que siguen siendo ellos, la jerarquía, la autoridad. Porque cuando murió el Buda y Jesús, de ellos se hicieron una jerarquía, una autoridad. Así que esa jerarquía es falsa, porque tú no conectas con un Dios rezándole y pidiéndole. Tú te conectas contigo y eres eterno, porque tu humano luz es eterno, porque todos tenemos este gen luz que es Dios. Entonces solo te rezas a ti, a tu Dios que eres tú, cuando estás conectado, mente, corazón, y traes esa conciencia de tu corazón a tu día a día, y no sales de ese empoderamiento en el que tú eres todo, el principio y el fin, todo. Tengo una frase de Jiddu Krishnamurti que dice: Yo soy el camino y la meta, y no hay distancia entre la meta y yo. Yo soy el buscador y lo buscado, y no hay distancia entre el buscador y lo buscado. Yo soy el devoto y la devoción. Yo soy el discípulo y el maestro. Yo soy el medio y el fin. Yo soy todo. Y sin mí no existiría este escenario 3D ni jerarquías, ni élites porque el poder no está ahí fuera en las calles, en los coches en un diamante, en una piedra de la montaña no está ahí fuera en los árboles de la colina ni en el mar el poder está en mí y en todos nosotros juntos que formamos la sociedad y la sociedad no es nada más que el reflejo de lo que yo soy por dentro que se refleja y se materializa afuera y esa es la proyección holográfica Tampoco es que sea mentira, la toca si siguen siendo electrones. Es una proyección psíquica, una programación condicionada que proyectamos fuera y hace que todo se vea alterado de cómo realmente es. Este es el gran camino. Puedes reírte o puedes llorar, o puedes marcharte de aquí con una sonrisa comprendiendo lo que estamos hablando y liberarte y cuando vayas ahí fuera y te desencarnes quizá no quieras volver a encarnarte no con ellos y quieres volver a tu origen quieres volver a ser etéreo, eterno ilimitado hasta cierto punto y salirte de la rueda de la reencarnación entonces no te diriges a una luz blanca no escuchas porque ningún médico puede curarte. Eso siempre ha sido falso. Te curas tú cuando estás conectado con tu fuente, contigo, con tu humano luz, con tu yo superior. Ese es Dios para ti. Y todos los humanos luz son fractales de la fuente. Lo no manifestado. Lo absoluto, no localizado en un espacio-tiempo, en ninguna dimensión ninguna vibración ellos son lo más cercano a eso aún así están manifestados en vibración energía conciencia moviéndose eso es imagen y semejanza también dicen esto de los anunnakis que nos han hecho a su imagen y semejanza pero estamos yendo más allá, estamos yendo no al traje que han hecho y en el que nos metemos cuando somos eternos y nos permitimos ser mortales por un tiempo para luego desencarnarnos y volver a la inmortalidad. Entonces cuando estoy conectado conmigo, con mi fuente, con mi luz, no hay enfermedad. Estoy vibrando en un nivel superior. Ahí no hay patógenos, ni virus o desechos. De hecho los arcontes que se manifiestan en dimensiones inferiores como la 4D y la 3D, en la que estamos nosotros o en la quinta D o en la sexta D que podríamos estar, incluso encarnados podemos estar en estas dimensiones creo que incluso en la octava no pueden ni siquiera alcanzarnos no, no somos alcanzable para ellos estamos en otra dimensión así que es como estar en otra línea de tiempo lo que pasa es que las líneas de tiempo paralelos todos ocurren en el presente también hay un tiempo real, físico, cósmico y todas las líneas de tiempo ejecutan al mismo tiempo, el pasado, el presente, el futuro, antes, después, todas las épocas, de todas las dimensiones, de todos los universos, parece ejecutarse todos al mismo tiempo. Por eso no es lineal en el fondo, el tiempo es espiral y puedes acceder a todas ellas. Encarnadamente parece que es más difícil, pero como somos eternos, y somos un ser superior en el Universo. Un ser superior en el Universo me refiero a ser superior que una piedra. Pues aún encarnados no hemos perdido la facultad de conectar y hacer viajes astrales o de meternos en el inconsciente a través de la meditación y purificarnos conscientemente o mediante una terapia de hipnosis regresiva limpiarnos de implantes, de arcontes de la cuarta D, que nos han colocado para dominarnos y manipularnos. Entonces, por favor, volvamos al banco del parque hasta comprender que la angustia viene porque, porque he luchado muchos años para estudiar lo que sé y luego mucho trabajo para conseguir lo que tengo y el valor que le doy a las cosas es por la escasez y lo duro que ha sido conseguirlo. Por eso el rico, muy rico, puede despreciar sus coches y sus casas porque es muy fácil conseguirlos. Pero comprende que no es más que una condición, que no es un hecho, que no es verdadero tampoco. Es como saber que me ha llegado el tiempo de retirarme. A través de simplemente darme cuenta. Porque me he dado cuenta de algo y ha cambiado mi perspectiva. Así que es momento de otra cosa. De otra manera de hacer las mismas cosas. ...de otra manera de ver el mundo. Cuando desencarno... ...no me voy a la luz blanca... ...no escucho. Me mantengo seguro de mí mismo... ...sintiendo mi corazón... ...y me voy con mi humano luz... ...a través de un portal interdimensional... ...directamente a una dimensión superior... ...sin escuchar a nadie... y ...sin pasar por ningún túnel... El amor es luz dorada, no es luz blanca. Y siempre que estés empoderado, sin esperanza de que alguien ahí fuera te vaya a ayudar... ...estás empoderado y te desencarnas y vuelves a lo eterno. Porque como tengas esperanza en lo que te dicen las entidades... ...de que hay algo allí que tienes que ayudar a conseguir... ...o que te necesitan para lo que sea y todas esas cosas... Tendrás esperanza en algo de ahí fuera para tú ser mejor o más reconocido o ayudar a conseguir algo o ayudar a alguien. Y todo esto siguen siendo ideas, egos, trajes, son engaños, son falsas. Y marcharás directamente a través del portal interdimensional a la dimensión que tu nivel de conciencia corresponda. Y otra vez estarás eterno y libre y podrás disfrutar y comprender que fue maravilloso estar aquí en esta 3D aún sufriendo y con miedo porque es algo que no se conoce ahí fuera en otras dimensiones. Y es por eso que estás aquí y es por eso que viniste aquí en un principio. Así que vuelves a reírte, te sientes dichoso de poder experienciarlo todo en el universo y todo vuelve a su sitio, a su lugar. Solo que una vez aquí, sin memoria, nos metemos demasiado dentro de la foto perdiendo la perspectiva panorámica y esta vida pequeña se vuelve absoluta, terrible y nos da mucho miedo. Personalmente estoy muy feliz de que la gente estemos despertando porque es un momento realmente es difícil porque perdemos la perspectiva, pero todo en la vida tiene su doble filo, ¿verdad que sí? Así que es un momento maravilloso, porque ¿habrías despertado? Dicen que el sufrimiento no es necesario para despertar, pero yo cuestiono eso. En cierto grado. Tampoco digo que sea necesario sufrir. Digo que tiene que haber sufrimiento para darnos cuenta. Tener ese choque emocional que nos haga wow, darnos cuenta y parar... Y despertar, porque si solo estoy en la felicidad del ricachón, ahí simplemente estoy en la superficialidad, porque así es como está diseñado este modelo 3D. Y es así, desgraciadamente. Así que cierta realidad nos hace despertar. Así que es un momento no para morirse por el camino, sino para coger toda esa energía... Y decir, quiero transformarme, quiero ser mejor, quiero liberarme de mí. Porque yo soy la prisión. Yo soy el que me está causando el miedo. Porque yo soy el que lo está interpretando de esa manera. Y yo soy el que me puedo liberar de mí mismo. Porque soy el proyector de la Matrix. Que es mi mente. Y sentir la libertad. Puedo iluminarme. Erradicar la ignorancia dentro de mí. No olvidemos que todo en este mundo... Es una conspiración contra tu iluminación. Contra tu erradicación de la ignorancia, de los procesos inconscientes. Que no sueñes, que no pienses automáticamente si no deseas. Para que no consigas este empoderamiento, porque entonces te habrás salido de este sistema. Y cuando mueras... Ellos ni siquiera van a venir a por ti, tú simplemente vas a marcharte y no les vas ni a escuchar. Lo he escrito aquí hace un tiempo. Todo en este mundo dual de la mente inconsciente, con sombras, temerosa, es en última instancia una conspiración contra tu iluminación. La erradicación de la inconsciencia y el restablecimiento de la responsabilidad y el empoderamiento, tu luz propia esa iluminación por una mente sin sombras, con cero procesos inconscientes, que no reacciona sino que actúa, con ojos no relativos a su forma, manifestada, su interés personal, siempre limitada y separada. Esta mente sin imágenes propias, sin creencias, sin identificación por los estímulos personales, no tiene temor sino ama, y no hay por dónde cogerlo, dominarte. HACERTE MOVER AL SON DEL MIEDO Y LA MANIPULACIÓN DE LA ÉLITE. UNA MENTE ASÍ, UNA PERSONA ASÍ, CUANDO MUERE Y DEJA ESTE PLANETA, AL ESTAR COMPLETA, CON UN AMOR SIN OPUESTOS, ABSOLUTO, NO REGRESARÁ A ESTA TIERRA. NO REGRESARÁ A ESTA TIERRA PORQUE YA NO RESUENA CON ella, CON SU FRECUENCIA. Es así como la iluminación rompe las cadenas de esta granja y ellos, la élite, pierden su poder sobre ti y sobre este mundo. Su existencia llega a su fin y su universo se extingue para siempre. Así que cuando mueras en este estado, ellos ni siquiera van a venir a por ti. No les vas ni a escuchar, tú simplemente vas a marcharte y ya está. Soy de base economista, y me di cuenta hace muchos años que ellos pueden imprimir el dinero que quieren. Que el petróleo, la tecnología, la energía, los productos, no son lo importante en este sistema. Lo importante es mantener la escasez de estos productos, del petróleo. Por eso se inventaron que el petróleo es fósil y es escaso, y que se acabaría, cuando es mentira, porque... Es la sangre de la Tierra y esto jamás terminará, porque entonces habrá muerto la Tierra. Simplemente se crea constantemente. Es infinito. Entonces el petróleo no es lo importante, sino es mantenernos en el miedo de la idea de la escasez. Para trabajar y luchar, para conseguir dinero, para comprar el petróleo y mover el coche. Cuando la energía podría ser otra cosa. Podría ser infinita, del mismo éter del agua, de cualquier cosa. Así que todo está así para mantener la idea de la escasez y que suframos y mantenernos atrapados en esta rueda del samsara creado por ellos para no liberarte, para no tener tiempo de hablar de estas cosas, para que estés tan ocupado y que estas cosas te suenen a chino, las veas tan raras que no las quieras ni escuchar, porque esto es la verdad. La verdad de la buena, más allá de este planeta, allí fuera en el universo, esto es lo que rige. Esto de viajar y la teletransportación lo saben hasta los chamanes. Los africanos también lo saben, lo hacen regularmente en su cultura. Las pirámides son centros de energía y portales interdimensionales que sirven para viajar... Y a través de válvulas nucleares Vulgen Reich también abrió portales interdimensionales en las que seres superiores pudieron asomarse a nuestro mundo. No solo alienígenas físicos, biológicos, humanoides, 3D, con aspecto reptiliano o demonios o lo que sea, sino seres interdimensionales, etéreos, inteligentes, de otras dimensiones superiores no encarnadas. Así que el holograma no es más que una proyección de nuestra mente, una percepción condicionada. Somos poderosos, bellos y extraordinarios. Y esa es la verdad. Así que vive tanto las partes bajas de la onda de esta vida como las partes altas de la onda de esta vida. Las emociones bajas y altas hay que vivirlas siendo consciente de que las estamos viviendo y de que es relativo, y las vivimos al máximo. Y cuando nos vayamos, no regresemos nunca más. No perpetuemos esto. Un abrazo de luz y amor a todos, de verdad.